siempre ¿no? que tus órdenes perdóname perdóname puedes no, hablar sí sí dime me te escucho. ah nada este en camino ya lo sé ya hice mis trámites ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas que van sí mames, acabas no, <risa> no más no no hay que escribir te acuerdas? o sea de verás unas crónicas marcianas desde el sí, sí, sí. No, a siempre de nuevo, a, a Ray Rain, no no exactamente no, eh. no, ¿eh? no mami cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta sí. esto cabrón que es? a ver wey, había un mundo no mames no, no, no voy a mentir ¿eh? te lo voy a decir como hablaba ese cabrón tengo que me decía yo gran nación chichimeca. Tengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. <ríe> Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir que este güey, yo no sé si sea cierto que hablan. Cabrón, pero no mames, dio mucho este, llanero solitario, cabrón, con eso es? de toro, cabrón, no mames, cabrón, cabrón. o sea, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? ¿Qué le faltó decir? Yo, gran jefe, toro, centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, o sea, no, no, no, no, no, no, no, está de pánico, cabrón, no, ¿Qué? mames, o no, o acabamos muy divertidos, o acabamos el sí. psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo van, eh, a hacer, ¿bien? bien, bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues, me dices que Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, no, en cuanto llegue, entro ahí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, pues, salí. Bien, pero, bien. ¿No nos vamos a tener que salir luego? luego Va, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale salí. Gracias. abrazo Abrazote. Igual, bye.